Para quitar fondos en Photoshop utilizando la herramienta de la vara mágica, solo tienes que seleccionarla. Dar un clic en el fondo blanco. En estas zonas blancas, Shift-Click, Shift-Click, Shift-Click. Si te fijas bien, la fotografía está seleccionada por fuera. Te vas al menú de selección, pones invertir. Y ahora, la magia. En el panel de capas, das un clic en máscara de capa. Ya lo tienes y para llevarlo a otra fotografía selecciona la herramienta de mover desde la parte superior te diriges con un clic y arrastrar hasta que se abra la nueva fotografía y la vas a soltar ¡Oh! está pequeño presiona Control T y desde una esquina alt y shift al mismo tiempo o solamente alt si está al tamaño que te gustó simplemente dale doble clic si te gustó este tipo de contenido déjanos un comentario suscríbete a este canal dale me gusta yo soy el profe Henry Pineda